En la clase de hoy, y para acabar el tema 7, nos ocupamos del tema de la amistad. Y para hacerlo, nos centraremos en las teorías, primero, de Aristóteles, y completaremos con las teorías de Picuro de Samos. Tenemos aquí el mapa conceptual. Empezamos con Aristóteles. Para Aristóteles, la amistad... Es lo más necesario para la vida del ser humano, con independencia de la edad que éste tenga, sea un joven, adulto o un anciano, o de sus riquezas. Y la define como una virtud que tiene que ver fundamentalmente con lo que es el carácter y los sentimientos. Exige reciprocidad, que consiste en desear el bien del amigo por el amigo mismo y en el ser benevolente con él, es decir, actuar con él siempre de buena voluntad. Partiendo de estos principios, distinguimos tres tipos de amistad. La amistad por el interés, la amistad por placer y, por último, la amistad perfecta. ¿Cuáles son los fundamentos de cada uno de estos tres tipos de amistad? En el caso de la amistad por interés, es el beneficio o la utilidad. En el caso de la amistad por placer, es el agrado. Y en el caso de la amistad perfecta, es el carácter. Es esta la amistad perfecta, la única realmente verdadera. Y solo se puede tener una amistad de este tipo con un grupo reducido de personas. ¿Por qué la amistad perfecta es la única verdadera? Pues porque en la amistad por interés o en la amistad por placer, la relación entre las personas no se establece porque se quieran por lo que son ellos, es decir, por su carácter, su manera de ser, sino que se basan siempre en la conveniencia o en el placer se establece entre las personas con independencia de que sean buenas o malas. Son relaciones que siempre se producen de forma accidental, no duran demasiado y que son útiles y agradables como fin. Es decir, tú estableces una relación con una persona porque te es agradable o te es útil. Diríamos que es una relación de conveniencia. No ocurre igual en la amistad perfecta. En ella, el fundamento siempre es el carácter. Es decir, la relación se establece porque lo que te gusta es la forma de ser de la otra persona. Es una relación en la cual siempre entre los amigos lo que gira como principio fundamental es conseguir el bien del otro. Y se produce entre individuos que son buenos e iguales en virtud. El fundamento es la confianza mutua y el respeto. No es una relación que se produzca de la noche a la mañana, sino que para que germine se necesita tiempo, trato e intimidad y son relaciones que tienden a ser permanentes. De modo que es de esa relación que al final y como resultado es útil o agradable la compañía de lo que es el amigo. Aquí vemos en paralelo las diferencias entre los, diríamos, dos tipos de amistades, la conveniencia y la amistad auténtica. Vemos para acabar lo que sería la concepción de la amistad de Epicuro de Samos, que nos dice que la vida humana no tendría sentido si fuera esta en soledad. La amistad se destaca como el mejor vínculo con los demás. No es para los epicúreos el amor-pasión, ¿por qué? Porque alteraría nuestro estado de ánimo y dificultaría la felicidad, ni tampoco la vida en sociedad, porque es competitiva y hostil. Ellos proponen lo que fue una solución práctica, su propia escuela, el jardín, que era el ideal de una vida compartida. Es decir, un pequeño grupo de amigos, que son afines entre ellos y se consideran iguales, deciden vivir juntos de manera libre, con un conjunto de principios rectores, que es, primero, la aceptación del otro, con sus virtudes y con sus defectos. En segundo lugar, la ayuda mutua para conseguir la mejora y el perfeccionamiento de cada uno de ellos. Y una vida en común dedicada a la búsqueda de la felicidad. Pues bien, aquí tenemos el mapa conceptual, otra vez, sobre la amistad. Y con esto hemos acabado el tema 7.